Señor Jesús, Tú guías sabiamente la historia de Tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora, por favor, nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden, como antaño, en la torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que Tú nos revelaste, y no sabemos ser hermanos y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María, Madre, y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y a los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor, y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén.